Muy bienvenidos a todos, hoy vamos a trabajar con el cambio de disfraz vamos a ver que cada uno de los objetos que colocamos en este lugar tenemos la posibilidad a través de la ficha o de la pestaña Disfraces de visualizar en el caso del objeto gato ya tiene por defecto dos disfraces aquí entonces podemos en esta zona visualizar los disfraces que ya están creados podemos crear nuevos disfraces Podemos también importar algún disfraz que lo tengamos guardado en alguna carpeta o generar un disfraz nuevo con el botón pintar. En este caso, eh, les voy a mostrar cómo sería duplicar este, uno de los disfraces y ahí poder editarlo. Y a este lo que voy a hacer es cambiarle este, una tonalidad dentro de, del dibujo, por ejemplo en este lugar, y ahí aceptar. Bien. Lo que vamos a ver es cómo vamos a lograr el cambio de disfraz. Con estos dos estaría bien. Simplemente les mostré cómo sería para modificar este, un, un disfraz diferente. Eh, este botón sería para eliminarlo, así que vamos a eliminar este disfraz que creamos. Nos vamos a quedar entonces con los dos disfraces que tenía el gato. Para esto vamos a ir a Programas y vamos al presionar la banderita, puedo usar cualquiera de los controles, voy a elegir el Por Siempre, le voy a pedir que el objeto se mueva y le voy a pedir en ese movimiento reiterativo que utilizamos con el pod siempre que cambie su disfraz tenemos dos botones para trabajar con el disfraz uno es cambiar a un disfraz determinado y el otro es que use el siguiente disfraz en este caso volvemos a mirar los disfraces, lo que tienen de diferente es la posición de los pies por lo tanto, con el cambio de disfraz, lo que vamos a ver es una simulación de eh, que el objeto camina. <coughs> vamos a utilizar el movimiento hacia el rebotar si está tocando un borde. Y vamos a probar. Ahí está. Bien, vemos que con estos botones podemos hacer que el objeto cambie la posición. Ahí lo estaría haciendo hacia atrás. Acá rebota en forma correcta y acá nos quedaría eh, boca abajo el objeto. Bien. Nos quedamos entonces en esta posición y vemos que el cambio de disfraz es tan rápido que se puede visualizar apenas. Entonces podemos utilizar el comando esperar. Vamos a ponerle esperar un segundo y ahí vemos que lo hace muy lentamente al cambio de disfraz. Entonces, en lugar de un segundo, lo que podemos hacer es ponerle 0.3 y ahí vamos a lograr un cambio de disfraz que se visualice, pero que tampoco es tan este, despacito. Bueno, esto del tiempo, ustedes lo pueden manejar a su gusto, eh, que lo que queríamos mostrar hoy, era el cambio de disfraz, así que eh, es, es todo por hoy, hasta pronto, gracias.